...ya se estudia, como lo vimos en el Seminario Internacional... ...ya se estudia el fenómeno Venezuela. Ya en el mundo se ve como, con admiración... ...se ve como Venezuela ha logrado tomar su propio camino... ...de recuperación, paulatina, progresiva, sostenida, sostenible... ...y comenzar como estamos, y así se dijo en el Seminario este Internacional... ...comenzar a desarrollar la diversidad de motores económicos del país. Es una estrategia correcta que visualizamos desde el propio 2016. El desarrollo de la agenda económica bolivariana. De la agenda económica de los motores productivos. Y cómo cada motor ocupa un papel... ...para desarrollar la actividad económica productiva... ...pero para satisfacer necesidades de la propia economía... ...o satisfacer necesidades del pueblo de Venezuela... ...la agenda económica bolivariana de los 18 motores... ...vean ustedes los datos de los BRICS... ...los BRICS... ...Brasil... ...Rusia... ...China... ...India y Sudáfrica... ...el núcleo... ...de poder mundial alternativo a el viejo núcleo imperialista colonialista de Occidente, los BRICS. Viene marcando juntos todos el nuevo bloque económico, financiero, monetario, comercial del mundo. Han crecido más que todos los países imperialistas y colonialistas de Occidente juntos. Eso es un golpe bueno, una noticia positiva para el mundo. Que haya un mundo alternativo, el mundo multipolar de los BRICS, el nuevo mundo. Y en ese mundo Venezuela va ahí, mira, nos anotamos al nuevo mundo de los BRICS. Venezuela se anota, se apunta y se la juega con el nuevo mundo de los BRICS. Ahí vamos nosotros. Ustedes saben cuánto ha crecido la cartera crediticia del país en estos primeros meses del año. El 376%. Toda la cadena crediticia vinculada a la producción, vinculado a la industria, vinculado a la agroindustria, vinculado a la producción de alimentos, vinculado al turismo. Buenas noticias de Venezuela. vamos, mi pueblo no Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Lojilla. Ha estado agitadito el Twitter, ha estado agitadito las, las redes sociales, ha agitado todo. Año, no sé. Cosas pasan. Pero bueno, estoy comenzando con esto, pues bien interesante. Fue una de las cosas que de las que habló extensamente el presidente Nicolás Maduro. Me, me alegra muchísimo, uno de los, de los que hablaba del tema de los BRICS desde, desde su creación, desde que comenzaron, fui yo. Siempre me llamó la atención esa unión que tenía que ver también, ustedes deben recordarlo, que tenían que ver también con el, este, la ruta de la seda, parte de los chinos. Y también tenía que ver, ¿Ustedes recuerdan un programa que yo hice en donde volteamos el, el mapa mundi? ¿Lo recuerdan? Que dije que el, el, lo que era la visión occidental del, del mapa mundi y lo que es la visión, la otra visión, que es la de los Brixis, que es la del, la, la del nuevo mundo, del nuevo orden mundial, el que se está dando pues. Yo recuerdo que cuando se hablaba de eso, mucha gente decía, no vale, ahora es, ahora es que va a quedar, ahora es que va a quedar tiempo para que eso se, no. Y es bueno que nosotros recordemos por qué nosotros estamos en resistencia, por qué nosotros estamos aguantando y por qué nosotros nos apuntamos al BRICS y nos, nos apuntamos a otros mecanismos de comercio y de, de, de transferencia tecnológica y de comercio en el mundo. ¿Por qué? ¿verdad? Hay un trabajito que hizo Karen Méndez, que me gustaría que lo vieran, creo que es Karen Méndez. Vamos a, a verlo, tengo por aquí encendido el otro el otro este micrófono, ¿ok? Lo tengo encendido acá para que lo suban en el momento que yo lo prenda. Quiero que hagamos este trabajo, un trabajito que dura tres, tres minutos, pero vale la pena, vale la pena. Cada vez es más recurrente que Estados Unidos confiese su preocupación por las estrechas relaciones que mantienen los países de América Latina con Rusia y China. Según la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, esto se debe a las campañas desinformativas de Rusia y las prácticas de inversión depredadoras de China. Pero, ¿realmente es así? Repasemos algunos hechos. En el año 2005, cuando Venezuela pidió a Estados Unidos que le vendiera los repuestos para hacer mantenimiento a los aviones F-16, que décadas atrás este país le había comprado a Estados Unidos, Washington dijo que no y presionó a otros países para que no repararan esas aeronaves. ¿Qué hizo el presidente Hugo Chávez? Compró aviones militares a Rusia y China, no porque estuviera en una escalada militar, como dijeron algunos en su momento, sino que ningún país que tenga oro, diamantes, coltán... ...y las reservas de petróleo más grandes del mundo y tan asediado a la vez... ...debería quedarse sin equipos militares para su defensa territorial. Cuando países como Argentina estaban siendo azotados por el coronavirus... ...Estados Unidos y la Unión Europea le dieron la espalda... ...y se dedicaron a acaparar la mayor cantidad de fármacos... ...como en su momento lo denunció la ONU. ¿Qué hizo Rusia? Envió millones de sus vacunas que permitieron salvar vidas... ...y controlar la pandemia en ese país... Sin las vacunas de Rusia y China también, América Latina no hubiera podido enfrentar ni salir de la pandemia. Cuando países latinoamericanos han necesitado apoyo financiero para oxigenar sus economías, Estados Unidos ha ofrecido créditos a través del Fondo Monetario Internacional a cambio de ceder su soberanía y aplicar esas famosas recetas que solo han traído más hambre y caos en los países que lo reciben. ¿Y qué ha hecho Rusia o China? Han entregado créditos. ...sin ningún tipo de condicionamiento político. Cuando Estados Unidos se ha dedicado a asfixiar económicamente a países como Cuba, Venezuela o Nicaragua... ...para forzar un cambio de gobierno, ¿qué han hecho Rusia y China? Entregar millones de dólares en alimentos, medicinas, equipos médicos y asistencia humanitaria... ...para atenuar los daños de ese castigo colectivo cuando países como Venezuela han necesitado ayuda para atender con urgencia la falta de viviendas, han sido Rusia y China, junto a Irán y Bielorrusia, quienes han ayudado a construir casi 5 millones de viviendas para las familias más necesitadas. Todo esto mientras Estados Unidos se ha dedicado en las últimas ocho décadas a ejecutar golpes de Estado, sostener dictaduras militares, orquestar planes de exterminio como el plan Cóndor, intentos de magnicidio y promover como lo ha hecho últimamente guerras judiciales, mediáticas y económicas para sacar del medio a quien les moleste. Son los hechos y no las matrices de opinión o las interpretaciones sesgadas las que permiten comprender por qué la mayoría de los países de América Latina estresan alianzas con China y Rusia mientras Estados Unidos, a pesar de sus amenazas, pierde terreno en una región ...que no es su patio trasero, sino un polo de poder soberano e independiente. Vengase, Vamos a pagar por acá. Miren, Estados Unidos siempre, de alguna manera, ha estado... ...y sobre todo últimamente, que está muy desesperado... ...ahí hay un problema gravísimo económico que tiene Estados Unidos... Eh, ha estado desesperado y está tratando de presionar por todos lados. No solamente militarmente, este, con golpes de Estado, con Laufer, con, con todas las herramientas y guiones que, revolución de colores, con todas las herramientas que tiene y que ha ido desarrollando Estados Unidos para desestabilizar en cada uno de los países del mundo. Eso nosotros tenemos que tenerlo muy claro. Muy claro, no se, no se nos puede olvidar, nunca se nos puede olvidar eso. Este, ¿Qué ha pasado? Que Venezuela, dentro de, de esa agresión permanente, Venezuela ha salido adelante, ha, ha resistido. En este momento se está llevando a cabo una reunión, eh, una idea del presidente Petro, con respecto a la posibilidad de, de, de una mesa de diálogo. Nosotros, y eso que, lo tiene que saber Petro, lo tiene que saber Colombia, somos, digamos que tenemos un, eh, como les digo, una experiencia extensa en el tema del diálogo. No es la primera vez que nosotros nos hemos sentado a dialogar. En esta oportunidad se invitaron a varios países. Entonces ellos Estados Unidos. Se presentó Juan González. Hay que recordar que Juan González, que es el de, el, de Política Exterior para el Hemisferio, para América Latina, este, Juan González fue uno de los que estuvo apoyando a Juan Guaidó hasta el final. ¿Mm? Él estuvo apoyando dentro de las medidas que, que Biden... ...continuó después de Trump, porque se hizo continuo, se hizo golpe continuado, porque Biden firmó, este, refirmó, reafirmó el, el decreto Obama... ...como lo hizo Trump, como lo ha hecho Biden, todos los años reafirman el decreto Obama... ...este, ahí hay una serie de actores que nosotros respetamos, pero nosotros tenemos aquí en la cabeza... Mente, y porque ya tenemos una experiencia extensa en tema de diálogo, tenemos unas demandas que son, digamos, y, eh, eh, que no se, van a, no, no se van a echar para atrás. Lo dijo primero Jorge Rodríguez, lo dijo después el presidente Nicolás Maduro, lo dijo Diosdado Cabello, y nosotros hemos apoyado, la posición firme, dura, que ha tenido el presidente Nicolás Maduro. Yo le voy a leer un comunicado, que esto es bueno, que lo sepan, la gente que está eh, sentada allá en la mesa de diálogo en, en Colombia, bueno, en ese congreso, pues que están con el sector golpista, enviado por los gringos, sector golpista que se dice venezolano y que se dice oposición, eso es una parte de la oposición muy pequeña... ...que fue enviada por Estados Unidos. Eso hay, que, eso hay que darlo clarísimo, clarísimo. Entonces, el presidente... O sea, perdón, en estos días que se, se está montando pues la, esa reunión... ...con el compañero presidente Petro... ...el gobierno nacional saca con fecha 25 de abril de 2023, comunicado... El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela... ...toma nota... ...de las deliberaciones realizadas durante la Conferencia Internacional... ...sobre el proceso político en Venezuela. Realizada el día 25 de abril de 2023 en la ciudad de Bogotá... ...con la participación de delegaciones de distintos países... ...convocados por el gobierno de la República de Colombia. Venezuela reitera la necesidad imperante de que sean levantadas todas y cada una de las medidas coercitivas, unilaterales, ilegales y lesivas del derecho internacional que constituyen una agresión a toda la población venezolana y que obstaculizan el desarrollo de la vida económica y social del país. En este sentido, reclama la devolución de los activos pertenecientes al Estado venezolano ilegalmente retenidos por países e instituciones financieras extranjeras. O sea, nosotros en esa mesa, ese, ese, allí mismo, en, lo, en, en estas deliberaciones... ...que se está haciendo con un grupo enviado por Estados Unidos, pequeño grupo... ...que se llama Plataforma Unitaria, la PU, ¿eh? Ese pequeño grupo no es el que va a manejar el tema del dinero. El tema del dinero lo va a manejar es Estados Unidos. Nosotros estamos muy claros, yo espero, nosotros esperamos también que el gobierno de Colombia con toda la buena voluntad que hay, esté también muy claro con eso. ¿no? Dice, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera que el camino para avanzar en el diálogo político pasa por el cumplimiento a cabalidad del compromiso alcanzado en la mesa de negociación de México. ...para la creación de un fondo social que con la liberación de recursos pertenecientes al pueblo venezolano... ...contempla inversiones en salud, educación, servicios públicos y mitigación de riesgos... ...así como la inmediata liberación del diplomático venezolano Alex Saab... ...injustamente detenido en los Estados Unidos de Norteamérica. Está demostrado que el desarrollo de un país, el de su pueblo... El, y el de sus instituciones constitucionales y democráticas no se puede realizar bajo constante agresión, coerción y amenaza. ¿Venezuela cree en la diplomacia de paz que se construye sin agresiones? ¿Qué pasó por ahí? Por favor, este avísenme. ...así como la inmediata liberación del diplomático total... ...está demostrado que el desarrollo del país y el de su pueblo, el de sus instituciones... ...constitucionales y democráticas no se puede realizar bajo constante agresión, coerción y amenaza. Venezuela cree en la diplomacia de paz que se construye sin agresiones, con respeto y en condiciones de igualdad. Solo así se pueden edificar relaciones constructivas de cooperación... Y beneficio mutuo entre todos los pueblos del mundo. Caracas, 25 de abril de 2023. ¿Tenemos algún problema con la señal? Ah, pero aquí no. Vamos a un corte. Vamos a un corte y ya regresamos. Continuamos. Este, no me interesa por esta última propaganda que tuvo BTV. Quiero ver esa. esa el festival este de obras progresistas de teatro de teatro y obras progresistas me interesa me gustó este voy a cambiar un poquito el tema nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme a veces un esfuerzo titánico sabes donde yo he, yo me he tomado la libertad de acompañar a, sobre todo a los programas que yo considero que son de, de gran, gran, gran ayuda para la revolución bolivariana y siempre tomando en cuenta lo que nos ha pedido el comandante presidente eh, Nicolás Maduro, que es desarrollar, ¿sabes? Esto, cuando él habla y dice en radio, redes, televisión, muros, paredes, graffiti nosotros hemos... Nos hemos enseriado muchísimo con el tema de, la, de las redes. Quiero enseñarles algo acá, rápidamente, para que lo vean. Porque me parece oportuno explicarlo. Ya vamos a, a conectarnos allí. ¿okay? Yo tengo... Eh, por ejemplo, YouTube. Pues. Yo en YouTube no solamente pongo, o sea, tomamos la decisión, pues, el equipo de Lojilla. No solamente estamos poniendo la producción de Lojilla. ¿Por qué? Porque nos parece bien importante, y tomamos esa decisión ahorita, en dos semanas, en una semana y pico, desde el momento en que el presidente Nicolás Maduro lanzó con Maduro Más. Porque creemos bien importante que, yo sé que el presidente tiene una gran cantidad de usuarios, pero también uno tiene su, su público, tiene su, su digamos sus seguidores. Entonces... Nosotros tomamos la decisión de inmediatamente que, que bajan este, los programas, nosotros los montamos en, nuestra, en nuestros canales. ¿eh? No es solamente, esto que les estoy mostrando ahora es solamente YouTube, no, nosotros tenemos dos canales de Facebook. Yo no, yo había abierto uno personal, pero hay otro que te, donde tenemos bastantes seguidores. Y los estoy utilizando a ambos, ambos canales de Facebook, tengo un canal en BK.com que viene a ser el Facebook de el Facebook de, del Facebook Ruso, tengo eh, un, eh, un canal en Odise, que es la Ojillén TV, tenemos en YouTube, que está recién, es un, un, un canal, por eso yo he estado pidiéndoles por favor que nos ayuden a ir multiplicándonos con los usuarios, y les decimos, ve, póngase, este. ...suscríbase... ...¿qué estamos haciendo?... ...no solamente los shorts, los videos... ...sino que hemos decidido... ...para apoyar al presidente de la república... ...para apoyar su... ...digamos su... ...su iniciativa... ...a... a multiplicar esfuerzos... ...para... ...para llevar el mensaje... A, ...al pueblo venezolano... ...nosotros decidimos... ...colocar... Entre. y, y no, es que, no es que pedimos permiso, yo, yo, primero yo creo que nosotros acompañamos al presidente Nicolás Maduro en, toda la, en todas sus transmisiones. Pero empezamos a hacer este trabajo, pues, con Maduro Programa 1, lo montamos, ¿verdad? Para seguir la secuencia ahora. Ahora que está. Ahora que está trabajando. El, el tema de, del presidente, pero un momento para bajar el volumen acá. Y nosotros en nuestro canal decidimos que después de publicado en el en el canal de YouTube de Nicolás Maduro, este, nosotros decidimos también publicarlo. Lo mejoramos. Hay hay cosas que, que tratamos de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Este fue el primer, el primer el primer programa en esta nueva etapa comunicacional que tiene el presidente de la república. ¿ves? Y luego creímos necesario hacerle las mejoras pertinentes que uno tiene. Que uno trabaja, yo trabajo con, con HD y... ¿ves? Entonces nosotros logramos ...meter el segundo programa del presidente... ...para apoyarlo... ...apoyarlo en esta iniciativa nueva que él tiene, ¿verdad? No es solamente con el presidente Nicolás Maduro... ...yo decidí... Diosdado está transmitiendo en HD... Diosdado tiene su propio canal bien, bien fundamentado ya... ...y allí él está haciendo sus transmisiones en vivo... ...por medio de redes... ...que a mí me parecen que tiene una calidad extraordinaria... ...aparte que el contenido del, de, de Diosdado siempre ha sido bueno... ...pero su, la calidad ha crecido muchísimo. ¿eh? Y sobre todo hemos visto que incluso hasta la rueda de prensa del PSU... ...es bien interesante que nosotros la, la apoyemos a, al Partido Socialista Unido de Venezuela... ...y coloquemos esa rueda de prensa también... ...que es lo que he estado haciendo... ...colocar las ruedas de prensa ahora... ...también en nuestro canal de YouTube... Casa ...de la Revolución Bolívar... ...eh... ...colocar... ...ahora, ahora también... El ...en el canal... ...las ruedas de prensa completas... ...que dé el... ...el Partido Socialista Unido de Venezuela... Y Venezuela ha salido ...claro... ...todo esto y yo quiero decírselo los hago yo solo yo no, no yo no yo no recibo ayuda de nadie en esto yo primero porque yo soy muy fastidioso con con los digamos con la yo soy muy fastidioso con el tema de la de, de hacer el el programa lo mejor posible o sea porque yo yo estoy convencido de que la imagen es tiene que estar perfecta para que la gente se sume, pues se, se integre a la transmisión que se esté publicando. En el caso de, también para, para ayuda, y por, pues, no es solamente el hecho de que es una persona a la que yo quiero muchísimo, que es mi amiga personal, mi hermana, y empecé también a publicar en La Balanza con la doctora Olga Olga Álvarez. También comencé a publicarlo a partir de hoy, precisamente. Ya, para un momento. ...a partir de hoy precisamente. Que estuvo de invitada, tuve de invitada a... Ya voy. Ajá. Que tiene de invitada, eh, en esta última edición que tuvo... ...tuve de invitada, invitada a una periodista, excelente amiga, compañera también... ...Indu Anderi, o Indu Anderi. Es decir, ¿qué estamos tratando nosotros de hacer... ...que nosotros estamos tratando de hacer... Por, y, ...y les digo, solamente este es el canal de YouTube... ...se llama Mario Silva, la Jilla en TV... ...lo único que nosotros le pedimos a, la, a los usuarios... ...es que se vayan conectando... ...que se suscriban... ...allí, en BK... ...en Odise... ...en Facebook, tenemos dos canales... ...en Instagram, en TikTok... ...¿por qué?... Porque la única manera que tenemos nosotros de combatir a la mentira es multiplicando los esfuerzos para llevarle contenidos a nuestro pueblo. Multiplicar esfuerzos. Multiplicarlo por todos lados. Me dice el presidente Nicolás Maduro, lo ha pedido más de una vez. Que hay que hacer el trabajo, que, que tenemos que montarnos en esa tarea... En la defensa de la revolución bolivariana hay mucha mentira afuera y yo aprovecho pues así, así también como el presidente Nicolás Maduro es observado en el, en el mundo, yo también soy observado en el mundo, Diosdado es observado en el mundo, Jorge Rodríguez es observado en el mundo, todos nosotros estamos siendo observados. Entonces tenemos que en consecuencia unir los esfuerzos todos para poder salir adelante. Nosotros cuando podamos, porque vamos arañando, estamos arañando poco a poco. Cuando podamos, vamos a hacer lo que por ejemplo está haciendo Diosdado, que es transmitir en vivo a través de YouTube. Ah, puede ser por YouTube, puede ser por Facebook, puede ser por, por backup, puede ser por Odyssey, puede ser por Telegram, puede ser por, perdón, por Instagram, puede ser por, por, por cualquier otro canal. Hacer lo mismo que está haciendo el presidente. El presidente siempre va a la vanguardia de las nuevas tecnologías de comunicación. Y nosotros tratamos de, de ir atrás de él buscando a ver cómo se hace, se, se hace una innovación. Llevarle la verdad al pueblo. Nosotros no somos enemigos, ninguno. Nosotros todos somos combatientes. ...y el combatiente en el monte... ...cuando tiene fusil en mano y va a descansar... ...se pone espalda con espalda... ...con el compañero y hermano guerrillero... ...para vigilarse y cuidarse unos a otros... ...entre cuidarnos... ...para salir adelante... ...esto no es un tema... ...de si... ...yo quiero ser famoso, ¿no? Yo desde hace mucho tiempo... Sé cuál es mi rol y, y lo hago con muchísimo gusto, revolucionario, pero yo no, a mí no me interesa. Más allá de lo que hago, más allá de mi elemento, que es la comunicación, más allá de lo, de, de lo que yo he ido aprendiendo, porque yo aprendí desde, desde cero, más, de, más allá de lo que yo he aprendido, yo solamente le pido es que cuando nosotros estamos, estamos en batalla, tenemos que estarnos. ...entre cuidando unos a otros, con nuestras opiniones, nuestras diferencias, con lo que sea. Porque hay un bien común que proteger es la revolución, el legado del comandante Hugo Chávez. No sé si me logran entender esto, de verdad, lo estoy diciendo con el corazón... Créanme, ¿ustedes se meten ahorita en YouTube? ¿Y ese? ¿Ustedes saben lo que es montado? Una rueda de prensa, el, este, el programa del presidente Nicolás Maduro, la rueda de prensa del PSUV, el programa La Balanza, tratando de, de acompañar a nuestra compañera y hermana Olga Álvarez, en el caso de La hojilla pues, en, en un momento dado poder agarrar, intervenir, porque se nos van, se nos escapan los momentos... Y poder agarrar y publicar también en TikTok, en Instagram. Es una tarea que nos encomendó el presidente. El presidente es el comandante en jefe. Y hay que acompañarlo. Esto no es un tema de egos, ni de quién es el mejor. No. Fusil en mano, en el monte. Hay que entrecuidarse. Para evitar las balas perdidas. ¿Ustedes me entienden? Y lo digo con todo el amor del mundo. Prontico, prontico, como pueda, yo solamente le pido a los usuarios, suscríbase a todos los canales nuestros, suscríbase, suscríbase, suscríbase. Pero prontico, de alguna manera, como sea, rabuñando, pues, yo voy a salir en vivo. En vivo por las redes. ¿Por qué? Para poder ayudar a Venezolana de Televisión, a NTV, a RNB, ayudarlo, es entre, entre ayudarnos, no solamente el hecho de que yo salga por allí, por cada uno de estos canales que son revolucionarios, son del, son de, del pueblo y son de la revolución. No solamente eso, sino es entre ayudarnos. Yo también tengo que entre ayudar a, a la gente, compañeros de BTV, a los compañeros de RNB, a los compañeros de NTV, al compañero incluso, para que ustedes vean. A compañeros que están fuera del telespacio venezolano, están por allá por Canarias, Intercírculo TV, o la gente de Tertulias, que ahora es antiimperialistas.com. Es decir, nosotros tratar de montarnos y articular a nivel mundial, articular a nivel mundial, para que le llegue la información real, verdadera, del pueblo venezolano, de la revolución bolivariana, al mundo. Ustedes no vieron lo que pasó ahorita con Guaidó. Y vieron el esfuerzo, miren, repito, la... los extremos se tocan en el momento en que Guaidó se escapa. ¿Cuál fue la temática de estos grupitos? Son grupitos bien estructurados, que no solamente está atacando a la revolución bolivariana, no, está atacando también a Petro al gobierno de Colombia está atacándonos a nosotros está atacando a todo el mundo ¿qué hicieron? Guaidó compañía con Yemestori esa es una denuncia que hizo el comandante presidente y eso lo vamos a mostrar ahora ¿qué hicieron ellos? montaron toda una pantomima ¿quieren verla? yo yo en eso yo, si yo me burlo y me río y yo les voy a explicar después por qué Vamos a ver el video, el video siguiente, compadre, que es... Todos mienten. Estos señores mienten. Todos mienten. Montan una... Hasta María Elvira Salazar la recuerdan. Ya van a recordarla mejor todavía. Vamos a verlo. Rueda.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 que Gustavo Petro ya fijó oposición luego de que no fuese admitido en Colombia Pidió a los países hoy que están reunidos eh, con el gobierno colombiano ¿Quién sabe en dónde vive no. ese tal No, yo, sí, sí, sí. oh, yo sé, yo sé dónde vive ¿Hay algún otro que sepa dónde encontrarlo? Eh, llegando ya a los Estados Unidos, muy preocupado por mi familia, por mi equipo de trabajo Pensando en los eh, millones de migrantes venezolanos, que han recorrido carreteras, que se han visto en dificultad migratoria, eh, por falta de papel de identidad, perseguidos por una dictadura, un hambre buscando oportunidades. Lo primero que quiero decir en este momento. ¿Alguien lo no sabe? Yo, yo. ¿Alguien? Yo sé, yo sé. Pregúntame, pregúntame. La traición. Ese es el título para el programa de hoy y puede explicarse bajo distintas ópticas. La primera vamos a enfocarla a lo hecho por el gobierno de Colombia, el de Gustavo Petro, que se aparta de su rol equidistante a alguien parcializado y se parcializa por el régimen de Nicolás Maduro al expulsar, al expulsar, al expulsar, tal cual como la Cancillería así lo ha admitido documento de por medio, al expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, porque... Antes, amenaza velada, no tan velada, el canciller Álvaro Leiva. Sí, sí, sí, el mismo delegado por Manuel Marulanda, alias Tirofijo. Nunca habíamos vivido una situación como esta. Y voluntad popular no puede callar ante lo que consideramos una violación gravísima de los derechos humanos. Y peor aún, lo que pone al señor presidente Petro en una condición totalmente desventajosa e inapropiada para considerarse un mediador de paz en un proceso de negociación y diálogo que todos los venezolanos estamos esperando se reactive en México. ¿Alguien lo sabe? Yo, yo. ¿Alguien? Yo sé, yo sé. Pregúntame, pregúntame. Martes 25 de abril, día sumamente noticioso. El equipo de Venezuela News se trasladó hasta la plaza de Bolívar de Bogotá, donde venezolanos en Colombia, opositores, convocaron a una concentración llamada Exigimos Más Democracia. Esto es lo que encontramos a las 10 de la mañana con 35 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas máximo. El señor González, ¿cómo está? ¿Qué espera de esta de Ant lo, que Guaidó, lo que ocurrió con Juan Guaidó el día de ayer? La expectativa, la de la de las expectativas del día de hoy respuesta si estaría dispuesta a reunirme con el presidente Petro, sí. Oh. Yo sé, yo sé, pregúntame, pregúntame. Ay, de acuerdo, qué otra. Quiero referirme al tema de Juan Guaidó. Uh -huh. Juan Guaidó pasa a la frontera sin conocimiento de Colombia. Se ha estado tratando de averiguar por dónde. Puedo, pudo haber sido por Paraguay no fue por Cúcuta, de manera sorpresiva. Se sabe que está acá por el ruido que, que él mismo produce, que va a participar en un plantón, etc. Naturalmente, Migración se cuestionó inmediatamente qué era lo que había acontecido. Finalmente, se supo, por eh, boca de un alto funcionario de los Estados Unidos, por... Eh, boca de un alto funcionario de los Estados Unidos, en donde estaba, lo cual permitió que Migración se acercara y naturalmente le pidiera que eh, fuera, se permitiera ser conducido al Dorado para efectos de, de salir al exterior prontamente. Eh, fue acompañado por agentes de los Estados Unidos todo el tiempo en el Dorado, eh, fue acompañado por agentes de los Estados Unidos todo el tiempo en El Dorado. Y el pasaje fue suministrado por los Estados Unidos. Y el pasaje fue suministrado por los Estados Unidos. ¿Por qué esto? Primero, porque había que aplicar la ley, la Constitución y la ley. Migración no se podía quedar quieta. Y segundo, el interés de los Estados Unidos porque el acto de hoy sea absolutamente transparente ...y naturalmente, completamente exitoso. Eh, curiosamente, él demuestra con algo que, que hizo su señora... ...que perfectamente hubiera podido venir de forma tranquila. La última vez que la señora eh, de Guaidó viajó de Colombia a su país... ...fue el 2 de julio del 2022. Él no tenía restricción alguna para salir del país... No tenía que hacer lo que hizo. Se ve que detrás de su acción había la intención de producir ruido, por decirlo menos, pero quería hacer claridad de qué era lo que había sucedido por todo lo que se ha manifestado en el día de hoy. Nunca supimos que él eh, estaba en Colombia, hasta tanto él no lo deja saber. Eh, aquí no se le ha cerrado las puertas a nadie, este no es un país que expulse... Este es un país que simplemente eh, busca que se cumpla la Constitución y la ley y valga manifestar cómo lo que ocurrió ayer fue conjuntamente una acción eh, elaborada, preparada con Estados Unidos. Reitero, la manifestación de Estados Unidos, lo que quiso significar con esa colaboración que le dio a la autoridad colombiana, eh, se traduce en el interés que tiene de que el certamen de hoy sea un certamen plenamente exitoso. Eso era lo que yo quería aclarar y agradezco, agradezco a través de ustedes, a los Estados Unidos, que haya colaborado en los términos que colaboró. Señor Entonces, caer, si sin embargo, expulso, para Guaidó, el, la presión de Maduro siguió aquí en Colombia. Pues yo no sé, yo no puedo responder por Maduro, por, ni puedo responder tampoco por, por el señor Juan Guaidó. Yo estoy es manifestando los hechos que sucedieron en las últimas 48 horas. Pero, Más si ¿sí fue, ¿Sí fue expulsado ah, o no? Expulsado ¿Qué significa no? ser acompañado? No, no fue expulsado, él tenía un pasaje en el bolsillo. Y naturalmente el pasaje señalaba el día, la hora y la línea en que viajaba. Simplemente se le ayudó a cumplir su plena voluntad. Y naturalmente, por lo que hemos visto... Todo m, m, impulsado por Estados Unidos. Yo le agradezco a Estados Unidos que haya buscado que el certamen de hoy tenga absolutamente éxito. Sí. Sí, sí, sí, sí. sin embargo, que causa que no. ruido sí. que diga que, se, que entró de forma irregular cuando ah. hay casi cerca de tres millones de venezolanos que también han optado por no sellar pasaporte, ah. por ejemplo. <ríe> Una cosa, son aquellos que vienen por otras razones, por otras circunstancias, y naturalmente, pues se les atiende en los términos que se les debe atender, tanto que hay más de 10.700.000 debidamente registrados y los otros están por atenderse. Ninguno de los que ha pasado la frontera y ha buscado auxilio colombiano, por, por decirlo así han tenido que recurrir a, a, a esas situaciones y naturalmente no todos se llaman Juan Guaidó. ¿Quería que en el comunicado estuviera eh, la liberación de lo, del dinero de, lo, de los activos congelados en el exterior? Cada cual puede expresarse como quiera, cada cual tiene su aspiración. Para eso estamos en esto hoy, para ver cómo se llegan las distintas Manifestaciones, aspiraciones y obviamente para atender las insinuaciones de los 20 países que han sido convocados. Sobre la imparcialidad del gobierno, Canciller, sobre la imparcialidad del gobierno, luego de esta decisión, ¿está garantizado que tanto usted como Petro, que están en esta negociación, le van a dar garantías a todos los sectores de la oposición, no solo a Maduro? No, es que nosotros no somos los que damos las garantías. Hay una negociación de por medio y es entre venezolanos. Aquí somos unos precipitadores. Simplemente por, uno, por una autoridad que, que se ha ganado el presidente Petro, se le insinuó que convocara y procedió a convocar. Vamos a ver qué sale de allí. Yo cruzo los dedos para que esto tenga no éxito. Si presente en la reunión ¿por, de ¿por qué no invitaron a Juan Guaidó? Porque no se invitan país? personalidades o personas. Aquí simplemente se habló con una con un grupo de oposición que, que, que hizo que se le recibiera y todos los que quieran que se les reciba, pues eventualmente después de esta reunión, serán recibidos. ¿Pero para... Juan Guaidó es de la oposición venezolana, señor presidente? Yo no tengo por qué contestar más preguntas relacionadas con Juan Guaidó. Yo doy por terminado. Explico exactamente qué fue lo que ocurrió ayer, qué es lo que ha estado preguntándose. Comprado, ¿Usted, que muchas gracias. Fíjense, ¿ustedes se dieron cuenta quiénes eran los medios que estaban ahí? ¿Quiénes estaban metidos ahí? EBTV, el, el, venezolano, el venezolano TV, que es de Miami, tenía a Carlangola esperando en el aeropuerto, con un gentío que había en el aeropuerto, compadre. Estaba full el aeropuerto esperando a Juan Guaidó. Con Carlangola, allá. Y con esta periodista aquí, ella pregunta que si no le hace ruido, pues tú sabes, la... La, la salida de Juan Guaidó. Una pregunta nada más al venezolano TV aquí, a, a la basura de Miguel Ángel Rodríguez, una pregunta así más aquí, ¿verdad? Así, ¿A ustedes no les causó ruido cuando Guaidó salió con la banda Los Rastrojos, que lo escoltó, una banda de narcotraficantes? Los escoltaron hasta las Puertas del helicóptero de la, que en ese momento tenía el, el helicóptero de la, de la presidencia de la república, en la que estaba en ese momento Duque. ¿A usted no les causó ruido eso? O sea, que Guaidó haya pasado con un grupo de narcotraficantes, con un grupo de narcotraficantes y que lo hayan llevado, esos narcotraficantes hubiesen llevado a Guaidó hasta la entrada, así, a montarlo prácticamente en el... ...en el helicóptero presidencial... ...no les causó ruido eso... ...ahí están... ...la voz de América... Uf, ese es un medio... ...objetivísimo... ...está eh, RCN... ...¿cómo se llama la... la, la, la ...los lo, AN... o algo así que son los, los de... ...los que están prohibidos aquí... Pues, ...que pues, estuvieron involucrados en el golpe... ...en el golpe tirándose desde allá desde Colombia... ANRCN o algo así... ¿Están metido, Donde estaba una venezolana, por cierto, que también estuvo metida en el golpe de Estado del año 2000, 2002. Hay que recordárselo, cuando estaba, estaban aquí las emisoras todas este, conspirando para tumbar al comandante Chávez. Estaba metido este, EBTV. Entonces no se dieron cuenta lo que estaban haciendo allí, atacando a Leiva. No solamente atacaron a Leiva. Es que ya todos los medios de comunicación y todas las personalidades de extrema derecha, todos con un, un prontuario dudoso en cuanto a democracia, todos están atacando a Petro. Todos atacan al gobierno, ya le, ya le dicen a Petro que bueno, porque pues es un comunista que está protegiendo y que, dicho sea de paso, es una falta de respeto permanente que es diciendo que Petro está obedeciendo instrucciones de, del otro comunista dictador, Nicolás Maduro Moro. Y esa es la campaña que hay. ¿Qué, ¿Qué estaban tapando, por Dios? ¿Qué estaban tapando? La denuncia que hizo el presidente Nicolás Maduro. Que quien está involucrado en toda esta pantomima que montaron es el señor James Story. Los americanos, los gringos. Porque hay algo contra lo que también tiene que pelear Petro, que tiene varias bases militares gringas ahí metidas. Eso sí es peligroso. O sea, tratar de ser demócrata en un país que tiene ocho, nueve, siete, ocho, nueve bases militares gringas, es duro, muy duro. Es muy duro. Por otro lado... Que estas son las cosas bien buenas, ¿no? Dicen, este, dicen por ejemplo, que eh, eh, si garantiza la imparcialidad del gobierno de Colombia. es pues que el gobierno de Colombia no tiene nada que ver con nuestras elecciones. No, el gobierno de Colombia se, se ocupará de su política interna y de sus elecciones en el momento que las tenga. Ese es su problema. Su problema es un problema el gobierno colombiano. Aquí serán las elecciones cuando tengan que hacerse. Ahora, ¿cuáles son nuestras exigencias? Muy fácil. Aquí están. Y son exigencias sine qua non, ¿sabes? Sine qua non. Vamos a leerlas de nuevo, que esto es bueno leérselo, para pa que lo sepan. Porque es que la gente tiene, como les digo, lo, lo, ahí están los gringos también, están metidos en esa, en esa, en esas conversaciones. Y los negros, los, los gringos no dan, los gringos no dan este, puntadas sin dedal más de claro. Por eso es que uno, como dice como dicen por ahí un dicho, el que está picado de culebra, cuando bebe juco brinca. Y nosotros, nosotros ya les repito, nosotros tenemos una experiencia muy grande y extensa en cuanto al diálogo. ¿eh? Estos creen que, y yo más o menos le voy a decir qué es lo que va a pasar. Lo voy a decir hoy, hoy es 25, ¿no? hoy es 25 de, abril, 25 de abril, hoy lo voy a decir, hoy lo voy a decir. Muy bien. Voy a leer de nuevo el comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela toma nota, tomamos nota, es un esfuerzo positivo, de las deliberaciones realizadas durante la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela, recordemos que también Colombia... Nosotros somos este espacio para la discusión y debate de la paz en Colombia. Recordemos que en Colombia hay una situación de guerra, guerra, guerra, de plomo. ¿Mm? O sea, nosotros también nos preocupamos por la paz en Colombia.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 El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela... ...reitera que el camino para avanzar en el diálogo político... ...pasa por el cumplimiento a cabalidad... ...recordemos que el señor Gerardo dobley firmó un documento... Allá en, este, en, el, ...con el gobierno de, de México mediando... ...y estaba el reino de Noruega... ...y estaba, los, estaba Rusia... ...y ellos firmaron un documento diciendo que iban a entregar un dinero... ...a la ONU para hacer... ...y nosotros llevamos los proyectos... ...y ese dinero... No lo han entregado, ¿sabes? qué no lo han entregado, Pues lo tienen los gringos. No lo tienen ellos. Ellos firmaron. Ellos firmaron. Y aquí. Esas son las cosas que hay que decirle a la gente. Así, a, a, a ustedes no pueden seguirle mintiendo a la gente. Tienen que decirle las cosas por tu cañón. Y de paso anda, anda buscándome, pero ahí el video, un videito comiquito que tengo ahí. Vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos. El video no es tenlo, tenlo, tenlo por ahí. Dice. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera que el camino para avanzar en el diálogo político pasa por el cumplimiento a cabalidad, a cabalidad del compromiso alcanzado en la mesa de negociación en México. Para la creación de un fondo social que con la liberación de recursos pertenecientes al pueblo venezolano contempla, y a nosotros le presentamos los proyectos, inversiones en salud, educación, servicio público y mitigación de riesgo, así como la inmediata liberación del diplomático venezolano Alex Zafin, justamente detenido en los Estados Unidos de Norteamérica. No es, no es detenido, está secuestrado dos veces. Dos veces, lo secuestraron en Cabo Verde y lo secuestraron después de Cabo Verde para Estados Unidos. Está demostrado que el desarrollo de un país, el de su pueblo y el de sus instituciones constitucionales y democráticas no se puede realizar bajo constante agresión, coerción y amenaza.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 Yo voy a dar una predicción, yo, mía, particular, con todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno de Colombia, con todo el esfuerzo que está haciendo Petro, con todo el esfuerzo que están haciendo los que, los que van de buena fe a esas conversaciones. El gobierno norteamericano que envió a sus lacayos ahí, a sus enviados especiales, pero, sus enviados ahí, sus enviados de Estados Unidos, esa plataforma unitaria, la PU. ...son enviados de Estados Unidos... ...hay que tenerlo muy en cuenta... ...no se les olvide... ...con toda la buena voluntad que hay... ...nosotros esperando que... ...equivocarnos... ...yo quiero equivocarme con lo que voy a decir ahorita... ...pero con toda la buena voluntad que haya... ...yo estoy convencido de que Estados Unidos está buscando la manera... ...de darle una patada a la mesa... ...de esas de deliberaciones que están allí en Colombia convencido. Ojalá haya buena fe, lo dificulto con el caso de Juan González, y haya buena fe por parte de Estados Unidos, acepte retirar, con nada más, mire, nada más con retirar el decreto Obama, se retiran las 900 y pico de, de medidas coercitivas unilaterales. Nada más con eso. Y vamos en condiciones de igualdad, pues. Nada más se quita todo, hasta las agresiones a, a nuestros líderes, al presidente de la República, este, a Diosdado Cabello, a Jorge Rodríguez, a militares nuestros, padrinos, a todo. Nada más con quitar eso, todo lo demás está sin efecto. ¿Pero Estados Unidos lo va a hacer? Lo dudo. Y no es. Esto no es mala fe, ni mucho menos, ni es, ni es pesimismo. No, no, es que lo dudo. De hecho, le voy a decir algo. Lo estoy diciendo hoy, 25 de abril, anótelo. Lo más seguro es que en el momento en que Estados Unidos le dé la pata a la mesa a esas deliberaciones, Estados Unidos va a acusar a Venezuela de no, de no aceptar unas deliberaciones que se están haciendo allá, unas discusiones allá y ya nosotros pusimos nuestras demandas. Ellos no van a cumplir con nuestras demandas, por supuesto van a acusarnos a nosotros de ser dictadura, antidemocrático y todo. En la trama Guaidó, en la que está metida la CIA, está metido el gobierno norteamericano, está metido James Story, está metido toditos ellos porque ellos se llevaron a su pajarito para allá, ya tenía, por eso es que yo les digo, ellos montan su show, y uno tiene, ya como uno está... Uno está tan, tan, tan experimentado en esos shows. Él montaron su show, el hombre entró a pie. Él no fue por el Darién. No. Como han sacado reportajes. Y mucha gente se lo está recordando. No, no, no, él no fue por el Darién. Él no fue por el Darién. Él lo metieron. Lo pasaron para allá y hay claros indicios de que está metido el gobierno norteamericano. Y cuando él llega al aeropuerto El Dorado, creo que... es fue el que mencionó Leiva, ¿verdad? Al aeropuerto del Dorado ya tenía pasaje, hora, día y línea aérea. ¿De verdad ustedes creen que él iba ya, como él decía, que él se iba a presentar a hacer un... El primero, él dijo que iba a sentarse a conversar allá. No, tú no estabas invitado. Y lo dice, lo reitera el gobierno de Colombia. Luego dice que va a hacer un plantón. Entra ilegalmente un país... ...y cuando se le, se le reclama el hecho de que entra... ...todavía se le reclamó diplomáticamente. ¿Por qué? Porque el gobierno norteamericano le pidió a Colombia... Denos, ...denos a Guaidó a nosotros que nosotros lo trasladamos. Los gringos son los que se llevaron a Guaidó. ¿Eh? Son los que se llevaron a Guaidó. Y el gobierno de Colombia exigiendo que se cumplieran los requisitos, por lo menos de entrada al país, y que no fuera ilegal su entrada, como lo hizo mil veces con el gobierno de Duque, cuando hace el reclamo, empiezan a atacar a Pedro y empiezan a atacar a, al gobierno de, de Colombia. Usted para que sepa el gobierno de Colombia con quién está hablando, con qué gobierno gringo está hablando, para que lo tenga presente, compañero Petro. Muy presente... ¿Eh? ya tenía pasaje tenía todo toda la pantomima y todo ese circo que él montó de que él iba a llegar ahí a pie ¿qué tal? ¿Qué? otra cosa él igualmente esperaba que se levantara un, un pueblo enardecido de los, de los venezolanos que están en Colombia y salieran a, a quejarse de esas conversaciones que hay ahí, o esas deliberaciones. Nadie fue. Pero peor todavía, es que nadie lo recibió en Miami. Y estaba avisado estaba avisado todo el mundo, porque él, lo fue, él, él fue como el pato Chicuaco, poniendo la cagada una, una, una a cada paso. Él iba diciendo, voy por aquí, voy por allá, voy a estar, voy a Cuyá hasta que llegó a Miami solo más solo que la una y les voy a dar otra predicción antes de pasar este video para divertirnos un ratico. ¿ustedes saben quién va a meter preso a, a Guaidó? el gobierno gringo y a Guaidó no le sirve ¿ustedes recuerdan a Toledo? El expresidente de Perú que tanto atacó a Chávez, tanto le jaló bola a los gringos, y tanto se le arrodilló a los gringos, lo mandaron ayer para Perú. ¿Y por qué? Por haber recibido dinero de Odebrecht. ¿Lo recuerdan? ¿Saben lo que va a pasar con este señorito? Este señorito va a tener que explicar dónde están los reales, qué... Nuestros, se los robaron a las cuentas nuestras y se los entregaron a ellos. Él va a tener que explicarlo allá. Las parrandas, la, el, el, el, el robo, el pase de dinero a su, a su parnier allá en, en España, para poder pagarle la vida que lleva el señor Leopoldo López. Así que Guaidó, yo dificulto que te dejen salir de Estados Unidos. ...a lo mejor tú vas a querer salir corriendo para España... ...a refugiarte allá... Es, ...es que es cobarde... ...cobarde... ...cobarde, ponga la fecha... ...cobarde... ...dejó a todo el mundo aquí, miren... ...el pelero... ...y yo sí creo que Estados Unidos en cualquier momento ellos van... ...coño, ya no, ya no les sirve... ...¿qué vamos a hacer con este bichito? ...vamos a investigarle a ver dónde están los reales... ...que nosotros le dimos... ...y si los utilizaron realmente para tumbar al gobierno de, de, de la República Bolivariana de Venezuela la revolución bolivariana. Por eso yo veo, hay un grupo, y yo entiendo, entiendo, nosotros queríamos tener preso a Guaidó. Es verdad. Pero hay un grupo que está muy interesado en, en la. Y, y cómo ha hecho campañitas por las redes. Y cómo han hecho campaña contra el gobierno. ¿Eh? Vamos a ver este videito para divertirnos un ratico, Rueda. La popularidad, por cierto, de los BRICS, de ese grupo de países formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, está en la cresta de la ola. Ese grupo de países, que se postula como el polo opuesto al orden mundial occidental, o occidental, centrado en Estados Unidos, ha recibido solicitudes de 19 países para unirse al grupo. Una avalancha de peticiones que llega a poco tiempo de que se celebre la cumbre anual en Sudáfrica. Los líderes de estos cinco países van a unirse en Cape Town el día 2 y 3 de junio. Uno de los temas a tratar va a ser precisamente ese, la extensión del grupo para dar cabida a toda esa avalancha de peticiones. Trece países lo han pedido de manera formal y otros seis de manera informal. El embajador sudafricano de los BRICS dice que las peticiones llegan cada día. Última hora, secretaria de Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, acaba de pedir a Biden abandonar políticas de sanciones contra el mundo, porque el efecto ha sido contrario. Ahora hay un club de países barados. Ese no era el video, me equivoqué yo. Me equivoqué yo. Pido, pido disculpas. No, no, el video es el de... El 5, chico. El 5, disculpa, te voy a echar en 6 para que lo vayas montando. Ay, se me peló. Yo no sé por qué lo puse, pues el divertimento era, era con el tema de Europa, pero es que el tema de Europa ahorita lo podemos dejar para el final. Te iba a meter un video que no era. Se me pasó. Estaba recordando al otro más solo que la una por allá, llegando a Miami. Y en Miami lo están esperando. Un gentío. Y hay otro que lo están esperando con mucho amor. Es Franklin Birwell, compadre. Franklin Bilbo le ha dicho de todo menos, menos bonito. ¿Ah? Bah, no, pero es terrible. Lo de Franklin Birwell es una locura, yo. ¿no? fue de vaina. Loco, está loco. Ahora está peleando con otro, con un locutor de aquí. No entiendo, ellos, ellos viven entre ellos, se matan, se joden, no entiendo, no entiendo eso. Bien, ¿lo tienen copa? Y discúlpenme, me peleé con el otro video. Dale, rueda pues.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 por falta de papeles, identidad, perseguidos por una dictadura, un hambre buscando oportunidades. Lo primero que quiero decir en este momento. Verga, yo creo que la cagaste, el para Estados Unidos. Y menos para Miami, chamo, tanto venezolano que hay en esta verga, huevón. Te la vas a ver fea en la calle, papi. Aquí no te vas a poder poner hasta te metiendo en restaurantes y mucho menos ir con un fuck truck, papi. El tipo tiene aquí, lo que pasa es que la camisa la tiene al revés. Aquí la camisa, en la franera del tipo, dice antisocial. antisocial. ¿Cómo saben ellos que plátano verde es que mancha? ¿Cuál es el que mancha? Plátano verde. pintón. ¿Plátano verde? Te van a poner a cantar. Te están esperando, guaydó. ¿Ah? Me están esperando. Así que ocúrtate. <ríe> ¡Escóndete! ¡Trimardito! <ríe> Ay, coño. Lo que, le, lo que le espera. Ahora, Diosdado, el día martes, perdón, el día lunes, Diosdado en rueda de prensa dijo dos cosas que son bien interesantes, para que entendamos, pero, porque tú ves a María Corina que salta y dice, no, porque si quieren que yo me reúna con Petro, ¿quién eres tú? <ríe> Empezando por ahí. Y segundo, lo que dijo Leiva, ese es un grupo de la oposición, un pequeño grupo, pero la, la oposición está ahí, pero este dividida Ese es un grupo llamado Plataforma Unitaria, que es el grupo más violento, hay que recordar que es el grupo golpista más violento de la oposición venezolana que pidió reunirse en Colombia. Nah. Petro acompañó esa reunión. Ya nosotros estamos claros cuáles son nuestras demandas. Pero esto no tiene nada que hacer. Entonces, también nos enteramos aquí, porque Diosdado lo, lo puso en la prueba de prensa, ah, bueno, que ellos pidieron el, este, las primarias, pero entonces le dicen al CNE, vamos a hacer las primarias este, sin máquinas... No, no, ya voy, es un sistema. Su sistema. Y Diosdado dio unas declaraciones bien interesantes. Sobre todo hablando del cobarde este de Guaidó. No hay que lo, no, no hay que, y que lo habían en voluntad popular. Lo, prácticamente lo expulsa. Y después a se pone a quejarse. Que le dijeron, tú no puedes ser candidato. ¿Cómo vas a ser candidato? Ahora lo, lo, lo terrible es, chicos, cómo tú ves ese ser íngrimo y solo allá en, en el aeropuerto de Miami, después de haber estado sentado. Arriba. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaba Donald Trump en, en el Congreso de los Estados Unidos tirando un, un mensaje y dice, aquí está Juan Guaidó, y él hacía así. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Yo me acuerdo, clarito. Presidente interino de Narnia, por supuesto, ya. y, y, y, y Donald Trump que se babiaba, aquí tenemos a Juan Guaidó. Cuño está con unos zapaticos blancos, un maletincito guindando, una mochilita guindando, íngrimo y solo en un aeropuerto de Miami. Mm. Vamos a ver qué dijo Diosdado. Rueda.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 altura una periodista le pregunta a Diosdado si hay desconfianza se volvió a ir el... que a esta altura una periodista se le ocurra hacer esa pregunta que si hay desconfianza en el ...en el sistema electoral venezolano. No, no. Lo que pasa es que estos mafiosos... todo esto que ellos están preparando su primaria... ...todos estos es mafiosos... ¿eh? ...los mismos que siempre dijeron que el CNE no servía... ...que, que el CNE era... ...era, este... ...un fraude y todo esto, son los mismos. ¿Eh? Los mismos que ganaron... ...una, una... ...por ejemplo la gobernación del Zulia, la ganaron... ...con ese CNE que supuestamente y esas cartagüellas que, que eh, indican desconfianza. No, no, mire, de, lo, de los sistemas electorales en Latinoamérica, no vamos a tomar nada más que Latinoamérica, Norteamérica. De los sistemas electorales, el más perfecto, el más seguro, es el nuestro. Es el más auditado, es el que garantiza un voto, una persona, voto por persona. Lo garantiza. Que eso no pase en Colombia, eso no pase... Y discúlpeme, pero hay que decirlo, pues, si, si en Colombia ellos no, no, no toman cartas en el asunto, en hacer una revisión a los procesos electorales, pronto y con la obligar que les vuelva a tomar el poder. Eso es así. Y hay que decirlo. Y los otros procesos electorales, que han, en los que han participado este, en otras partes de Latinoamérica, también igualito. No tienen cómo demostrarnos que el sistema electoral nuestro es, es, no es confiable. Entonces, cuando tú eres una periodista y una joven, pues tú te das cuenta que eh, el problema con el periodismo en este momento, y sobre todo el periodismo, eso es lo que, que explicaban el otro día, que el periodismo forma parte de una empresa, pues, y esa empresa tiene su sus intereses y esos intereses generalmente van en contra de la, en contra de la revolución y nosotros estamos acostumbrados ya a eso nosotros estamos acostumbrados ya sabemos y nos podrán decir todo lo que quieran y, y vienen y, y tratan de, de tirar preguntitas como las que estaban tirándole ahí a Leiva, al canciller Leiva, a decirle así, este el gobierno de Colombia garantiza le da garantías a, a la oposición venezolana. Va? El gobierno de Colombia tendrá las deliberaciones que tiene, llamó a un congreso allí, de todo lo que quieran, pero no tiene nada que ver con, nuestro, con nuestra soberanía, con nuestras formas de, de política, con nuestras instituciones. No, señor, no tiene nada que ver. Ellos allá, nosotros aquí, se les agradece la ayuda. Ya nosotros este, le, le dimos un decálogo de lo que tiene que cumplirse. Porque es lo obvio, chicos, es la defensa de, de, de la soberanía, es la defensa nuestra de, de, de la revolución. Lo he dicho mil veces. Es la defensa de nuestra revolución, es la defensa de nuestro país, es la defensa de nuestra gente. Y Estados Unidos no haya que hacer... Este, Estados Unidos está metiendo las manitos ahí en esa, en esa conferencia y va a terminar empichacando la, la conferencia. Es lamentable, hay que decirlo. Yo no, yo, no, yo no puedo quedarme callado con respecto a eso porque... ...y díganme pesimista lo que ustedes quieran... ...pero Estados Unidos está, Estados Unidos está viendo a ver cómo le da, le da la vuelta a esas conversaciones... ...para convertirlas en un arma en contra de Venezuela. Y es simple, ¿por qué? Porque hay un mundo multipolar que se está ampliando... ...y ellos necesitan uh, uh, seguir implementando... ...cosa que es terrible porque se les, se les, se les volteó la... ...se les volteó la tortilla... ...ellos necesitan seguir, seguir haciendo lo que han venido haciendo... ...tratar de ganar muchísimo más dinero en detrimento de sus pueblos... La, la, ...las medidas coercitivas en contra de Rusia, en contra de China... ...en contra de quien sea... ...se le están revirtiendo... ...se le están revirtiendo... ¿Es ¿Qué ustedes esperan... ...el presidente Nicolás Maduro fue muy claro, muy enfático... ...muy, muy contundente... En el, ...en el programa con Maduro Más... ...y habló sobre el tema de las conversaciones que se están llevando ahí a cabo en Colombia. Nosotros tenemos una eh, política de paz y una política de diálogo ya súper experimentada, ampliada, precisa, pero no vamos a caer en trampa. Vean lo que dijo el presidente Nicolás Maduro en el programa con Maduro Más. Rueda. Creo que eh, el elemento más importante de esta conferencia que ha convocado el presidente Petro tiene que ver con probar si en lo que se ha denominado la llamada eh, comunidad internacional, que es una forma racista de nombrar a los Estados Unidos de América y algunos países de Europa, eh, no van a sucumbir, como han hecho en otras oportunidades, a la ambivalencia, a un discurso donde dicen que apoyan el diálogo entre venezolanos, pero en sus ejecutorías actúan de manera completamente diferente. Les pongo un ejemplo muy concreto. El día 26 de noviembre del año 2022, Venezuela firmó con una facción de la oposición autodenominada Plataforma Unitaria un acuerdo social por 3.200 millones de dólares, ...para la inversión social, para la salud, para la educación, para la mitigación de riesgo... ...para el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional de Venezuela... ...le firmamos ítem por ítem y el dinero a través de un fondo que administraría Naciones Unidas... ...se iba a obtener de la recuperación de los activos ilegalmente retenidos... ...por instituciones financieras, ilegalmente retenidos por gobiernos extranjeros... ...lo firmamos, ¿qué pasó? No habían pasado cuatro días... ...para que el que funge, de embajador de Narnia en Bogotá, el señor Jimmy Story... ...a través de sus abogados envió una carta a Naciones Unidas prohibiendo que ese fondo social se instaurara... ...es decir, un acuerdo firmado fue rápidamente violado... ...boicoteado por el gobierno de Estados Unidos... ...completamente... ...por este nefasto personaje llamado Jimmy Story que tanto daño le ha hecho a la relación entre Estados Unidos y Venezuela... ...y tanto daño le ha hecho a Venezuela... Y a la oposición también. Así es, entonces. Una especie de procónsul, se cree él. El, el ah, procónsul, dueño de Venezuela y actúa como dueño de la oposición. Da órdenes. Da órdenes. No tengo duda, me permites este comentario, que la visita intemperante, intempestiva, abrupta, abusiva y imbécil de Juan Guaidó a Bogotá. Quien pagó los pasajes y está detrás de eso es Jimmy Story. No tengo duda, porque Jimmy Story hará siempre todo lo que sea en contra de los intereses de Venezuela. No tengo Así duda. Es. Y eso quizás sea una demostración de la ambivalencia que han demostrado estos sectores de, de Estados Unidos y de Europa. Y ojalá no se imponga esa esa, esa, esa característica en esta conferencia de 20 países que ha convocado el. Presidente Petro, Venezuela ha sido muy claro, ha sido muy claro con los sectores de la oposición, ha sido muy claro con los países que nos han preguntado al respecto. Venezuela tiene cinco puntos que llevar a los efectos de fomentar el diálogo entre venezolanos y de avanzar para que el panorama político, social, electoral, transcurra dentro de condiciones de normalidad. La primera es el levantamiento de todas las sanciones ilegales, las medidas coercitivas, unilaterales, ilegítimas, ilegales, que desde el año 2015 se han impuesto en contra de Venezuela, casi un número que se acerca a las mil sanciones en contra de nuestra economía, de nuestro petróleo, de nuestro oro y en contra de las personas también. En segundo lugar, el dinero de Venezuela que está robado, que está ilegalmente retenido, que está secuestrado, el oro de, de Venezuela que está ilegalmente retenido en Inglaterra, los dineros que están en bancos europeos, las utilidades de Cisco tienen que ser devueltas por completo a quienes pertenece, que es al pueblo de Venezuela. En tercer lugar, que las políticas de lawfare, las políticas de ataque a través de aventuras en tribunales de Estados Unidos o a través de la Corte Penal Internacional se detengan porque afecta directamente a nuestros líderes más importantes. Y por último que eh, se dé la libertad inmediata del de diplomático Alex y Por último, además, presidente, han dicho muchas veces estos sectores de la Plataforma Unitaria la necesidad de reanudar los diálogos de México. Resulta que quien violentó los diálogos de México fueron precisamente los aliados de este sector de la oposición venezolana, boicoteando el acuerdo que se firmó en noviembre. Sí, lamentablemente. Yo lo lamento, porque nosotros... ...y eso lo debe saber el presidente Petro, lo hemos conversado bastante... ...entre el presidente Petro y yo en varias oportunidades personalmente... ...y lo he conversado bastante con el canciller Álvaro Leiva, bastante... ...y lo estamos conversando con todo el equipo de gobierno allá... ...encargado de las relaciones con Venezuela... ...las relaciones con Colombia van excelente, avanzando en todos los frentes... ...en el frente fronterizo, en el frente de la seguridad... ...en el Frente Comercial, en el Frente Diplomático, en el Frente Político... ...las relaciones con Colombia van llegando a un punto óptimo. Y, vamos a... y en ese marco, mañana entonces se va a dar esta conferencia... ...con 20 países invitados. Una conferencia para el respeto de la soberanía, de la independencia y de la autodeterminación... ...de la República Bolivariana de Venezuela... ...de nuestro pueblo... ...una conferencia... ...para... ...buscar el levantamiento de todas las sanciones... ...todas las sanciones... ...sin condicionamiento de ningún tipo... ...sobre Venezuela... ...no aceptamos menos de esa conferencia de Bogotá... ...el levantamiento de todas las sanciones... ...para que Venezuela tenga... ...la libertad comercial... ...la libertad financiera... ...la libertad económica de su actividad normal, para poder recuperar todo lo que hay que recuperar en lo económico, en lo productivo, en lo social, para que se acabe el chantaje, la coerción, la coacción, la agresión permanente sobre nuestra economía, sobre nuestra vida social, el levantamiento de todas las sanciones sobre Venezuela, todas, no aceptamos menos, no nos transamos por menos, levantamiento de todas las sanciones. Y hay un punto importante que dice el doctor Jorge Rodríguez, jefe de la Comisión de Negociación por la Paz de Venezuela ante el Mundo, doctor Jorge Rodríguez, plenipotenciario de Venezuela para la paz, el plenipotenciario, lo llaman ahora, el doctor Jorge Rodríguez, el plenipotenciario, ¿eh? que es el tema de México. Y se le hemos dicho a Gerardo Bley, Gerardo, Gerardo regresó a Caracas hoy. Gerardo Bley, jefe de los negociadores de un sector de la oposición. Sector que yo he dicho que representa a los Estados Unidos en Venezuela. Es el sector de la plataforma unitaria, la PUP, por sus siglas, la PUP. ¿Mm? Ellos... La Plataforma Unitaria es un sector de varios sectores de la oposición venezolana, pero es el sector más pro-gringo, totalmente, totalmente pro-gringo. Ellos no van ni al baño sin pedirle permiso a los gringos. Y si no les llega el permiso, se hacen en los pantalones. Así son ellos. Es la, eso es muy lamentable. Eso es muy lamentable. Porque son políticos, chicos. Nacieron en Venezuela. Y no hacen política nacional o nacionalista. No se respetan a sí mismos, sino que ellos miran para el norte. El norte dice que no, ellos dicen que no. Miran para el norte, el norte dice que sí, ellos dicen que sí. Eso da tristeza, Jorge. Tú conoces muy bien eso. Ellos no van para el baño si no le piden permiso a Jimmy Story. O al Departamento de Estado. Eso da tristeza, mucha tristeza. Y pretenden ser gobierno en Venezuela. Y ellos dicen que si vienen las elecciones, ellos ganan las elecciones en Venezuela. Lo dicen ellos. Se van por el mundo diciendo, no, en Venezuela tenemos el liderazgo, tenemos el poder. Vamos a acabar con esa revolución. Vamos a entregar el país y la riqueza a los gringos. O sea, van a convertir, su oferta es convertir a Venezuela en una colonia una colonia de los gringos, y de la arrogancia mundial. Esa es la oferta que ellos tienen. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Nos rendimos? ¿Nos entregamos? ¿Nos arrodillamos? ¿Nos escondemos? ¿Retrocedemos? ¿Nos achicopalamos? ¿Qué hacemos? Díganme ustedes qué hacemos.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 No te dejes caer a coba, Gerardo Blay. Tú eres mi amigo. Somos amigos de la Asamblea Nacional que éramos diputados, ¿verdad, Silvia? Siempre nos llevamos muy bien con Gerardo Ley. En aquella época él era diputado de Primero Justicia, entre los años 2000-2005. Atención, mi panita Gerardo Ley, compañerito de Cámara. No te dejes caer a coba. No hay forma, Gerardo Blay. No hay forma.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 No sé, es un dicho, uno a veces repite los dichos. Nadie está cogido al lazo aquí. Ni ustedes, ni nosotros. Ni nosotros pretendemos a ustedes. Ni nosotros pretendemos a ustedes engañarlos ofreciéndoles caramelitos. Ni ustedes pueden pretender que nosotros somos tan estúpidos que por caramelitos, ofertas de caramelitos, vamos a ir como unos gafos. No. Eso no tiene traducción, porque la palabra gafo solo se utiliza en Venezuela. ¿En eso estamos claros, Jorge Rodríguez? ¿Qué dice el plenipotenciario? Dame un comentario. Se les ha dicho muy claramente en privado, se les ha dicho en público a los representantes de la llamada Plataforma Unitaria, ellos les cuesta reconocerlo de manera de manera pública pero ellos saben que es verdad, ellos saben porque está la rúbrica de ellos, está la firma de cada uno de los nueve representantes de la plataforma unitaria, firmaron frente a los representantes del Reino de Noruega, firmaron frente al país anfitrión, al canciller de los Estados Unidos mexicanos y había y firmamos frente a los medios de comunicación. Y ellos saben también que sin, que sin preguntarle, Story mandó esa carta a Naciones Unidas que detuvo la conformación, la realización del fondo social. Ellos también saben que cuando se ha ido a la búsqueda de los recursos, ha habido una, un hacerse los locos por parte de los bancos y por parte de los países que tienen dinero ilegal de Venezuela. Ellos saben absolutamente todo eso, presidente. Más ah, claro, no canta un gallo. Y es verdad lo que dice el presidente, que dicho sea de paso, cogió lazo que nadie está domado. Señor, nadie cae en esa domadera, eso es un dicho muy llanero. entonces que te agarran y te amarran al lazo ¿no señor? Es mentira, nadie cogió lazo Y aquí no nos vamos a engañar, lo estoy diciendo yo al principio, Estados Unidos va a ver, Estados Unidos está asistiendo ahí y está mandando nada más y nada menos que Juan González, Creo que es de. Él es de descendencia colombiana. Juan González, si no me equivoco. De descendencia colombiana y él es el este, secretario adjunto para América Latina, de los Estados Unidos. Si no me equivoco. Y él creo que es de descendencia colombiana. Entonces hay que decirle, porque yo creo que, que Juan González y a su familia le había contado lo que es que nadie ha cogido a Lazo. Y además, este un, este, mire, yo por ahí escuché un comentario, no voy a decir quién. Un comentario que en medio de, esta, de este de estos avatares pues de la de las conversaciones que se están llevando a cabo en Colombia. hay alguien que agarró y como, no sé si es que fue para pa, pa lástima del caso de Venezuela, no sé qué. No, que usted sabe, toda la gente que ha pasado de, de Venezuela a Colombia muriéndose de hambre en la miseria. Ni, ni tan calvo ni con dos pelucas camarada nosotros sí si es verdad nosotros sufrimos, sufrimos las consecuencias de ese bloqueo y la seguimos sufriendo pero aquí la gente come y la gente ¿qué, qué te pasa o sea, estaban hablando de miseria no señor y le voy a decir una cosa hoy por hoy cualquier país de América Latina a excepción de Nicaragua y Cuba a excepción de Nicaragua y Cuba Deberían de, deberían de admirar la resistencia, la resistencia del pueblo venezolano, la resiliencia del pueblo venezolano, la resiliencia y resistencia del pueblo cubano y la resiliencia y resistencia del pueblo nicaragüense. Nosotros hemos soportado bloqueo, Cuba lo lleva soportando ya 63 años, ...lo lleva soportando Nicaragua y, y se le han afincado desde el momento en que llegó Daniel Ortega a, a Nicaragua. Desde que llegó el comandante Chávez y después lo multiplicaron a la N potencia por 20, por 30... ...en contra del presidente Nicolás Maduro, después de la partida física del comandante Hugo Chávez. Y nosotros estamos aquí. Cuba está ahí y Nicaragua está ahí. A nosotros nos deberían admirar. Les voy a decir algo, que fue con lo que comencé y con lo que voy a terminar... Por favor, a ver si puedes... este, Que eso no se vio bien en el video que yo pasé del presidente Nicolás Maduro al principio. Estas son las perspectivas. Trata de, de, de cuadrarlo. Ajá, que se vea. De, de enfocarlo. Enfócalo, enfócalo. Enfócalo bien. Ajá. Perspectivas económicas mundiales. Y te ponen aquí América Latina. ¿Ven? Venezuela está en el último, pero es por orden alfabético. Escuchen bien, es por orden, por orden alfabético que está Venezuela ahí. Pero les voy a leer rapidito aquí. Perspectivas económicas. Ya, está listo, está listo, compadre. Dile que... Ajá, gracias. Vean bien. América Latina, según las perspectivas económicas mundiales, el FMI dice, abril 2023, que las perspectivas... De América Latina y el Caribe. O de América Latina son del 1.8% en 2023, 2.1% en 2024. El crecimiento que va a tener América Latina. Igual en el Caribe, 1.6 y 2.2%. Bueno, después hay una lista. Recuerden, el promedio es, el promedio para América Latina es en 2023 1.8% y en 2024 2.1. ¿Saben cuánto va a tener Venezuela? Venezuela va a ser la economía con mayor crecimiento en América Latina para el 2023 y 2024. Te lo pongo clarito, pues. 2023, ahora mismo, en abril de 2023, tenemos el 5% de incremento. Es decir, que si tenemos el 1.8, estamos 1, 2, 3. Triplicando aproximadamente, un pelo más, triplicando el crecimiento promedio de América Latina 2023 abril en el 2024 se prevé un crecimiento del 4,5 que también va a ser el crecimiento más alto de América Latina en Venezuela el promedio que saca el fondo monetario, fondo monetario es 2,1 en América Latina y nosotros vamos a tener el 4,5 el doble, un, poco, un, poco, un pelito más arriba La pregunta, compañero, sobre todo para los que, para los odiadores de oficio, la pregunta es: que nosotros tengamos esos resultados hoy, con la coñaza que nos han, de, nos han estado dando desde el año 2016, bloqueado, reventado. Y lo estoy diciendo muy crudo, como es el que dice, con adjetivos de alto impacto. Después de esa coñaza. Y que nosotros seamos el primer país en América Latina con crecimiento. Los números los está diciendo el Fondo Monetario. No, soy igualito que cuando yo agarro y les pongo a un locutor de, de, de, de, de derecha... Diciendo clarito y rapado como, como en uno de los videos que estaba pasando, que sé, que lo dejo para, para el día sábado... Este, ...que dice que ya están convencidos, la misma Yellen... ...Yellen le dijo a Biden, señores, la, las sanciones nos están afectando y van a desdolarizar el mundo. Y lo que dijo el presidente Nicolás Maduro... ...nosotros tenemos que ir al BRICS, ¿por qué?... No, una nueva oportunidad para un nuevo mundo en donde no se nos ponga una espada de amoclo, no se nos ponga una. Aquí en la garganta no se nos ponga un cuchillo. Esto debe acabarse. Debe agotarse, no más. Se debe acabar. Por eso es que en África, también viendo ya, usted que el peo de Sudán ahorita. Tengan por seguro que cualquier conflicto armado, bélico o guerra que haya en África... ...está siendo provocado por, por, por Estados Unidos. Recuérdenlo, pues. Recuérdenlo. Va a estar provocado. Ellos tienen sus agentes durmientes ahí, como tienen sus agentes durmientes aquí. Como tienen sus agentes durmientes aquí. Pues es que yo hoy más que nunca tengo mucha fe... ...en la revolución bolivariana. En la protección del legado del comandante Hugo Chávez. En eso yo soy profundamente optimista. Yo no soy optimista en una sentarme a hablar con los gringos. Coño, yo eso... ...me da grima. Porque siempre te vienen con, con, con una cosa rara. Pero en lo que sí yo tengo fe absoluta... ...es en este pueblo. Por encima de odiadores, por encima de los que agarran... Y no tienen otra cosa sino agarrar y venirse con el insulto fácil. Ay. No puede decir nada porque inmediatamente y, y yo no sé qué. Y fulano de tal, ¿por qué no? Y menganito me, me ¿por qué no? Todos viven pensando en la destrucción de Venezuela. Todos esos odiadores, ese grupito pequeño, lo que vive pensando en la destrucción de Venezuela. Les recuerdo, una vez, una vez les, les saqué este ejemplo. No hay un traidor más grande que Gabriel Puerta Ponte de Bandera Roja. Gabriel Puerta Ponte fue el que, el que digamos, delató a muchos y después fue un, un agente de la CIA, hasta, el, hasta, hasta hoy hace un agente de la CIA. Y yo me acuerdo cómo adoctrinaron a su, propia, a su juventud en contra del comandante Chávez. Ustedes saben lo que le decían, que había que destruir a la revolución bolivariana, acompañar a la derecha en esa destrucción, para después reconstruir un país comunista o socialista. Pues decían ellos, no. Yo bastante que conocí a esa gente. Bastante que la conocí. Bueno, nos bueno, vamos a ir. Aquí deben estar apareciendo ahorita todos los. Aquí, aquí, ¿verdad? Todos los que, todos los canales.